a todos, bienvenidos. en El día de hoy haremos el tutorial que tiene que ver con la creación de la hoja de vida en el aplicativo o en la plataforma creada por el Ministerio de Ciencias, antes conocido como Colciencias, también denominado CIVILAC. CIVILAC son las siglas que hacen referencia al currículum vital, es decir, a la hoja de vida para Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo crear esta hoja de vida? Para ello, nosotros ingresaremos colocando la sigla, SILAC, en nuestro navegador de Internet. Luego ingresaremos a la primera opción que aparezca en el buscador. Posteriormente, ingresaremos y así se nos despliega esta imagen. Luego, entraremos en la opción donde dice si aún no está registrado, para crear un nuevo CIRILAC, haga clic aquí. Posteriormente, se nos generará esta pantalla. En ella incluiremos de manera obligatoria nuestros nombres y apellidos. También alguna información específica sobre cómo aparecemos en las citaciones bibliográficas, nacionalidad, tipo documento, documento de identificación, lugar de expedición, contraseña, confirmación de la contraseña, correo personal. Se recomienda que de preferencia se use el institucional que sea de uso constante y si no, uno personal pero de carácter profesional y que también se usa de, sea de uso consistente durante toda la carrera profesional. Y un teléfono de preferencia celular para el contacto. También se indicará el municipio de origen, la fecha de nacimiento. Y una información relativa al género, si es población víctima del conflicto armado, grupo étnico y si está en situación de discapacidad. Luego de completar la información y aceptar los términos de condiciones, se creará el, el aplicativo o la, o la hoja de vida entre sí Cuando ya esté creado, eh, nosotros procederemos a ingresar con nuestros datos personales. Como yo ya lo tengo creado, pues simplemente... Ingreso con mi información específica y así se me va a, desplaza, a desplegar una información relativa a a, mi, a mi, digamos a mi, a mis datos personales. Entonces, en este caso, bueno, como yo no había diligenciado esta parte porque esto es nuevo, entonces lo voy a, a omitir, ¿cierto?, entonces, en este caso, pues, voy a colocar que no pertenezco a ninguna de estas condiciones y le voy a dar a guardar. Pues, vamos a ver. Yeah. Entonces, una vez he eh, recabado, colocado la información, entonces se me despliega este menú. Este menú comprende unos datos generales personales en los cuales se detalla mi información de identificación, aportes y contribuciones a la ciencia, eh, información sobre mi residencia, donde trabajo, mi formación eh, a través de la educación formal complementaria a través de cursos, prácticas, eh, seminarios, talleres, que son cursos de formación corta, general experiencia profesional, líneas de investigación en las cuales eh, he desarrollado mis trabajos, mis áreas de actuación, que son áreas temáticas que están reconocidas eh, internacionalmente, los idiomas que domino, a qué grupos de investigación estoy filiada, se recomienda estar filiado al menos a uno, máximo a dos, aunque es posible pertenecer a más, pero se recomienda que máximo a dos, porque a partir de más de dos, pues empiezan a, a dividir los puntajes de los productos académicos en actividades de formación se despliega información respectiva a eh, digamos al acompañamiento de la formación en programas ondas que son orientadas a niños y jóvenes en la, la formulación o desarrollo de cursos de corta duración y la orientación de trabajos de grado en actividades como evaluadores se colocan todas las actividades de evaluación en comisiones como jurado, par evaluador, para instituciones, para el ministerio y también en comités de evaluación, por ejemplo, para revistas, comités científicos, etc. En la apropiación social del conocimiento se incluye todo lo que tiene que ver con... Eh, consultorías, ediciones, organización de eventos científicos y participación, componencias y asistencia en ellos, informes científicos, la descripción de nuevas secuencias genéticas, pertenecer a una red del conocimiento especializado, se sugiere que todo investigador haga parte de al menos una red del conocimiento. Dentro de comunicación del conocimiento están la generación de contenidos y las estrategias de comunicación específicas. En intercambio y transferencia del conocimiento se comprenden estrategias pedagógicas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. En participación ciudadana, pues todos aquellos apoyos que se hagan a que la ciudadanía pues, participe de alguna manera en el desarrollo científico o en la incorporación del conocimiento científico a lo cotidiano. Eh, también se tiene en cuenta la producción en artes, arquitectura y diseño, a través de diferentes tipos de productos eh, de, de, relativos a esta área del conocimiento. La producción bibliográfica que tiene que ver con artículos, li, artículos libros de investigación, eh, diferentes tipos de producción bibliográfica, como documentos de trabajo, artículos que hayan sido publicados en revistas no indexadas, en libros que no sean de investigación, en capítulos de libro que no sean de investigación, traducciones, notas científicas de divulgación, producción técnica y tecnológica que tiene que ver más con el desarrollo de conceptos, esquemas, diseños, prototipos, plantas, software, signos distintivos y otros tipos de productos intelectuales. En demás, trabajos se contienen, pues, eh, digamos, cualquier producto intelectual que no haya sido. Desglosaron las categorías anteriores. Los proyectos, pues ahí se, se presentan los proyectos en los cuales uno haya estado afiliado. Es importante que todos los proyectos eh, que hayan recibido financiación o en los que uno haya participado, pues uno los, los reporte aquí. Lo mismo que los reconocimientos, ya que pues, son como una bala a la trayectoria científica que uno ha desarrollado a la calidad de su trabajo. En la opción imprimir currículo, aquí pues, se puede generar un soporte dándole clic en esta opción. Ustedes pueden generar una versión digital guardada en PDF dándole la opción imprimir. O también pueden imprimirlo directamente en su impresora si se requiere un soporte físico de esta hoja de vida. En la opción verificador de información es importante que la aprendan a manejar. Si la información que ustedes ingresan en las diferentes pestañas eh, ha quedado correctamente ingresada, todos los elementos de ese, de ese producto deben aparecer con un sí al frente. Si aparece un espacio vacío o un no, quiere decir que, hace falta alguna información respectiva a ese producto, entonces hay que revisarlo con detalle, corregirlo y subsanarlo para que cuando hagan las convocatorias, pues se pueda saber a quién, eh, o se evalúe correctamente pues la trayectoria de uno como investigador. Cuando dice resultado de análisis de convocatoria, aquí, eh, pues, con, MinCiencia se hace convocatorias con con cierta periodicidad cada dos años, cada tres años, y en ellas pues, se categorizan a los investigadores en diferentes niveles de acuerdo pues, a los productos que haya generado durante los años. Entonces las categorías que existen son Senior, Asociado y Junior, y eh, de acuerdo a los productos que uno cumpla pues uno va ascendiendo en esas categorías, y pues, eh, por ejemplo, si uno quiere acceder a eh, convocatorias con financiaciones mucho más sustanciosas, eh, pues lo ideal es que los proyectos vayan soportados o vayan acompañados por un investigador que sea de las categorías más altas, porque eso le da un peso específico al, al grupo investigador. Entonces, por eso es importante que eh, en, en estas convocatorias, pues se vea fielmente reflejada eh, la, la información o la trayectoria que uno ha tenido. En la opción de resultados de solicitud de aclaración, pues uno puede pedir que se re, revise algún punto en la ponderación de la hoja de vida de uno con la cual uno considera que no está de acuerdo, entonces uno hace esa solicitud eh, conforme a algún argumento. Y eh, es importante también eh, mencionar que en esa primera pantalla, al ingresar, voy a hacer la, la demostración, voy a salir y volver a entrar. Ustedes van a ver que en algunas convocatorias, sea para becas, sea para eh, financiación de proyectos, para cursos cortos, les dicen entregue un comprobante de que su sigla está actualizado. Entonces, este primer pantallazo donde aparece la fecha de la última actualización, este es eh, ese comprobante. Y el comprobante de cuál es la categoría en la cual uno está en conciencias es este donde eh, aparecía en el currículo. Si ustedes ven aquí al imprimir ver currículo, aquí aparece la categoría en la cual uno está en la última convocatoria que se realizó. Entonces, esos serían dos comprobantes importantes para tener presente para cualquier proceso que esté mediado por MinCiencias, eh, de alguna manera supervisado, financiado o revisado por ellos, puedan pedir este tipo de soportes. Espero que este tutorial haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.